vamos a ver una de las muchas utilidades que ofrece internet para seleccionar color voy a escribir acá adobe color y voy a entrar a esta opción adobe color esta es la utilidad que ofrece la empresa adobe para seleccionar colores y que se puede ejecutar en línea fíjense yo acá tengo una rueda de color y acá me están apareciendo los códigos en RGB y acá un valor de brillo para cada uno de los colores de esta paleta si yo modifico esta paleta obtengo otra paleta de colores y podría obtener tantas como quisiera esta utilidad permite que yo guarde estas paletas en una biblioteca en línea y que las pueda ver cuando toco acá, a la paleta que tengo guardada. Si yo acá descargo esta paleta, me va a generar un archivo que lo podría ver eh, co y copiar a la carpeta que yo quiera. Y si yo ejecuto ese archivo en Adobe Photoshop, es decir, si lo abro, esta paleta de colores se va a agregar a la persiana muestras de color. Y puedo agregar tantas paletas como yo quiera. El tema es que esto solo funciona con Adobe Photoshop. No obstante, yo también puedo aprovechar esto si quiero trabajar en Gimp. Por ejemplo, fijémonos, aquí tenemos el código RGB de cada color. Yo podría copiar el código RGB y cargarlo en el selector de colores de Gimp si quisiera e ir armando mi propia paleta pero también me está apareciendo el código html es decir el que está escrito en notación hexadecimal y esto sería más rápido fíjense por ejemplo yo voy a copiar este código html le voy a decir copiar lo voy a traer acá a photoshop perdón a Jim, sí, y acá lo voy a pegar control b y le voy a dar un enter fíjense que eh, automáticamente me apareció el color acá y se corresponde con el código RGB tienen que cuidar tener cargado esto de 0 a 255 se corresponde con los mismos valores RGB del selector de GIMP además de eso, fíjense que este valor que da acá que le llama eh, brillo ¿sí? en el selector de colores de GIMP se corresponde con la ranura de brillo o valor del modelo hsb quiere decir que estos datos que les está dando aquí esta utilidad de adobe también los podría yo utilizar para crear mis paletas empleando gimp